Siempre hay una relación entre el paisaje y sabor. Como el caso del fruto silvestre, que son realmente delicioso y único en el mundo porque representan un periodo del año muy específico. Uno tiene que comer con un rito de alimentarse, para alimentar todo lo que hay que alimentar, no solamente es llenar el estómago. Yo he visto muchos ojos brillantes la gente se emociona con el aroma que hay desde la cocina, como sean maqui, yauque, mutilla, murta, chaura, nalca, biguene, changle, piques, nulo, todo eso que se puede comer. It's really amazing. Many fresh vegetables, fruits, herbs from the garden. We didn't have a dish like that un a long time. I love Mapuche por supuesto. El olivo, energía. Tiene un crecimiento lento, pero vivido, con fuerza. Estos olivos son centenarios. No nacieron en cualquier lugar. En medio del desierto de Atacama, un vergel lleno de olivos. La gente viene curiosa a aprender cómo todavía se mantiene la tradición del aceite de oliva. La mejor forma de conocer la cultura de un pueblo es por medio de la comida. Hay preparaciones como el cordero al palo, que son inolvidables. Es probablemente la forma más deliciosa de la cual tú te puedes comer el cordero. El desierto de Atacama es realmente increíble. Es un lugar donde hay 0% humedad. Existen ingredientes que son únicos, absolutamente atípicos en el mundo, de la cocina. Y en la costa, todos los mariscos que te puedes imaginar. El en Chile un Si con que ha Es cuando nosotros vamos a mar nos sentimos libres, con la sangre intervenida por la mar. El loco y el erizo es el tema principal acá, porque el erizo tiene un sabor especial y el es congro colorado. Son platos favoritos, la gente lo pide siempre. Y cualquier turista que quisiera venir va a ser muy bienvenido. No lo van a encontrar en otro lugar.